Hola, ¿qué tal queridos amigos? Seguimos en nuestra Semana Santa, hoy miércoles santo, viviendo este camino de Semana Santa hacia la Pascua, queridos hermanos. Gracias a todos los amigos que en medio de todas sus ocupaciones se conectan a esta hora a al la Lección Divina, este ejercicio de orar con la palabra y preparar la liturgia de este domingo, que este domingo corresponde al domingo de Pascua. Lo invito para que comparta, querido hermano, este el enlace de esta transmisión para que otros hermanos también tengan esa oportunidad y la gracia de poder escuchar, de poder meditar, de poder orar con la Palabra de Dios. Bienvenidos a este espacio de oración, a este espacio de lectura orante de la Palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, en tus manos nos ponemos. Queremos pedirte, Padre Celestial, que nos llene de tu gracia, de tu sabiduría. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, que sea tu Espíritu el que oriente, el que guíe, el que haga dócil nuestro corazón, el que abra nuestros oídos para poder escuchar y poder ser obedientes a esta palabra que hoy tu Señor nos das. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, entonces nos vamos a disponer para este ejercicio de lecho divina. Vamos a iniciar nuestra escalera espiritual. Primer paso, la lectura. este primer paso vamos a escuchar, la, vamos a responder la pregunta que dice el texto. Y dispongámonos a escuchar la proclamación del texto. Le agradezco al hermano que ahora nos va a proclamar la lectura del texto. San Juan, capítulo 20, versículo del 1 al 1. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana Mariana magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando uno estaba oscuro y vio la losa quitada del sepulcro.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 pero no entró. Luego también llegó Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Y vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza. No con los lienzos, sino enrollado entre sitio aparte. Entonces entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, eh, que Él había de resucitar entre los muertos. Palabra del Señor. Bueno, mis queridos hermanos, hemos escuchado ya la lectura, la proclamación del texto. Yo quiero invitarlo para que tome su Biblia y ahora nos dispongamos para volver a hacer una lectura de este texto el domingo por la mañana muy temprano antes de salir el sol María Magdalena vino al sepulcro cuando vio que habían retirado la piedra que tapaba la entrada regresó corriendo a donde estaba Simón el otro discípulo a quien Jesús tanto quería y les dijo se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto Pedro y el otro discípulo fueron rápidamente al sepulcro salieron corriendo los dos juntos pero el otro discípulo se adelantó y llegó primero al asomarse al interior comprobó que las vendas del lino no estaban pero no entró Siguiendo los pasos, llegó Simón Pedro, que entró en el sepulcro, y observó que las vendas de lino estaban ahí. Estaba el lienzo que había colocado sobre la cabeza de Jesús, pero no estaban con las vendas, sino doblado y colocado aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero. Entonces vio y creyó. Y es que hasta entonces los discípulos no habían entendido la Escritura Según la cual Jesús tenía que resucitarte entre los malos Bueno, mis queridos hermanos Vamos a mirar el texto en, varios, en los siguientes momentos El día que ocurre Domingo por la mañana Primer día por la mañana Temprano Es decir, al alba Bien de madrugada que María Magdalena fue al sepulcro María Magdalena llegó y encontró que el sepulcro estaba vacío ¿Qué hizo María fue corriendo y buscó a Pedro y Juan. Bueno, aquí dice el otro discípulo que tanto quería. No dice Juan, perdone. Salió y fue y encontró al otro discípulo a quien Jesús tanto quería. Y les dijo. Se desapareció el cuerpo. No está. Entonces, pues, los muchachos salieron corriendo también. A ver. Y llega primero el discípulo que Jesús quería. Como lo está refiriendo la Biblia que tengo en mi mano. Llegó primero, pero no entró, dice el texto. Salieron corriendo a asomarse al interior y comprobó que las vendas de lino estaban allí, pero no entró. Luego llega Pedro. Pedro entró y observó que las vendas de lino estaban allí. Estaba el lienzo que habían colocado sobre la cabeza de Jesús, pero no estaba con las vendas, sino doblado y colocado aparte. Ese es un detalle que San Juan nos resalta y que deja ver también un detalle de la cultura hebrea, se parte de la cultura hebrea, la cultura hebrea eh, y que es una evidencia de que Jesús realmente resucitó. Cuando se levanta en la mañana, acomoda las cosas, el judío, sus cosas a la cabecera. Como, es una práctica mmm, judía muy antigua, estaba allí el lienzo que había colocado sobre la cabeza, pero no con las vendas, sino hablado y colocado par. Entonces también entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Y hay un detalle que nos da la Sagrada Escritura, y es que hasta entonces los discípulos no habían entendido lo que la Escritura decía de que Jesús tenía que resucitar de entre los muertos. Se relato el texto de la liturgia del próximo domingo, mis queridos hermanos. Vamos otra vez a leer el texto. Quiero invitarlos para que coja su Biblia, lea el texto nuevamente. Lea el texto. Bueno, es que yo quiero invitarlos para que en este momento... Pues también nos valgamos de los textos de la, las otras lecturas. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Aquellos días tomó la palabra y dijo, Conocer lo que sucedió en el país de los judíos cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea, me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en madero,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 3, 1 al 4. Hermanos, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está con Cristo, escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis juntamente con Él en la gloria. Estos son los textos de la palabra de este domingo, la primera lectura, Hechos de los Apóstoles, que es un anuncio carigmático que Jesús ha resucitado y luego San Pablo que también nos invita a aspirar a los bienes de arriba primer paso ¿qué dice el texto? yo quiero invitarlo ahora para que pensemos en la frase que nos ha marcado la que nos ha llamado la atención a ver ¿qué frase le marca le llama la atención en este momento? vuelva si es el caso a leer su texto querido hermano y Repase lo que el Señor nos ha dicho. Vamos al segundo paso, la meditación. ¿Qué me dice Dios a mí? Amado Señor, esta noche Tú hablas a mi corazón con esta palabra que se me regala generosa. Esta noche, Señor, Tú me invitas a salir corriendo también. Corro, me afano por tantas cosas. Me invitas a que vaya corriendo hacia Ti, a buscarte, ansioso, deseoso de estar contigo. ¿Qué, ¿Qué le dice a usted la palabra en este momento? Vamos al segundo, al tercer paso, que es la oración. ¿Qué le digo yo a Dios? Hablímosle al corazón de Dios, desde nuestro corazón al corazón de Dios. Señor, que me has tenido tanta paciencia porque me afano por tantas cosas pero no me afano por ti, Señor corro y tengo tantos afanes cada día pero a veces tú no estás en mis afanes quiero decirte, Señor, que en esta Pascua pueda salir revitalizado, salir fortalecido para ir corriendo en la mañana a buscarte. Te necesito Señor. Bueno mis queridos hermanos, es el momento de hablarle a Dios, ore a Dios, Cuéntele a Dios lo que el Señor en este momento en su corazón le hace decir vamos al cuarto paso la contemplación en este paso contemplamos a Dios Señor gracias porque en el ajetreo de este día he podido hacer esta pausa Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna es su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre por lo siempre, los siglos de los siglos. Amén. Quinto paso. Vamos ahora a la acción. ¿Cómo puedo vivenciar este texto? A bajarlo a mi realidad, a mi cotidianidad. Y que ojalá de esta Semana Santa salga como buen propósito incentivar la oración.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 nos lleve a volver a la mirada al cielo, como dice San Pablo en la segunda lectura, a los bienes de arriba, a los bienes del cielo. El Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Felices Pascuas para todos, queridos hermanos. Recuerden buscar el programa de su parroquia, ir a su parroquia, vivir la Pascua El próximo domingo los invitamos allá, a nuestra parroquia San Juan Pablo II, al Gran Bazar, allá los esperamos, habrá lechona, carne asada, sancocho, el bingo, para que disfrutemos la alegría de la Pascua, compartamos con los hermanos. Un abrazo para todos, queridos hermanos.